Bien, buenos días amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mis compañeros Fulvio y Carolina estaremos desenvolviéndonos en este día eh, jueves, jueves 29. 29 del mes de agosto 2019. Po te queda pocos días para empezar ya. a comer coquito. Sí. Y con el contenido, como siempre, cargado de información, análisis e entrevista. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Pronto se integra nuestra compañera Carolina. En breve. Gracias a todos ustedes que siempre están ahí. Gracias a Dios por estas primeras horas de este día. Gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el noreste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 que nos dice que para el día de hoy mucha calor, temperaturas que estarán rondando los 33 a 36 grados y una sensación térmica a veces de 38 grados, así que ingerir mucho líquido, vestir ropa ligeras, colores claros y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde. Sobre el huracán Dorian, ya... Categoría 1. Le dieron visa, señores, al huracán Dorian y va rumbo a Estados Unidos. Hmm. Tomó el norte, está en el Atlántico Norte, en aguas del Atlántico, fortaleciéndose. Ya nosotros estamos libres de Dorian, igual que Puerto Rico. Así que pendiente, pendiente todo Miami de este huracán que sigue rumbo a territorio norteamericano. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio. De esta forma podemos planificar y reorientar reorientar el plan del resto <coughs> del fin de semana, porque para hoy estábamos previsto, eh, previsto esperar el huracán. Que gracias a Dios nos vio con ojos de piedad y nos permitió librar de forma fácil. Y lo mismo pasó en Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno, qué, qué alegre estoy. Porque la verdad es que entraba y entró de lleno. Es decir, cruzó justo centro de Puerto Rico. Y luego se. pero de una forma débil y luego se habilita cuando entra en aguas atlánticas. Así Eso es. es importante. Bueno, para esta mañana, Fulvio, es tema obligado, sobre todo porque trata de resaltar el, la identidad comercial de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Para mí este es la identidad, porque allí confluyen todos y cada una de las voluntades comerciales que representan el San Francisco de Macorís. Es la Feria Expo Mayorista. Esta es la 25. 25 versión, de la decimoquinta versión de la Feria Mayorista que precisamente en los años 90 inició con, con un propósito y era la de resaltar estos valores de trabajo, de esfuerzo, de esfuerzo tesonero. Del hombre que se levanta a ofrecer el servicio del de abastecimiento en todo San Francisco de Macorís. Y anoche fue inaugurado el día de ayer la versión 25 de Expo Mayorista, con especial dedicación al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Me dijeron que tú tuviste conversando con él. ¿O lo saludaste nada más? Un saludo, un saludo de cortesía. ¿Usaste manita al Ay, perdón. No. Eh, en el empresario Baudilio Castillo, ese es nuestro hermano Baudilio, un ícono del servicio y la venta de la, de la surtidora, surtidora San, Francisco. San Francisco. Felicidades a Baudilio, bien merecido. Una historia maravillosa de progreso y de desarrollo. Y eso hay que verlo, porque la verdad que recordamos cuando empezó Chiquitico sí. y fue paso a paso y logró quedarse en el mismo sitio que de forma de renta, porque se, no tenía con qué, nada más con lo que tenía adentro. Sí, sí, sí. Guau, wow, qué buena. Y, y, inició con 300 pesos. Bueno, Una paletera en el parque. En el parque. Qué bueno, mira, me engranó. Pero un, no, ejemplo seguir, un ejemplo así. Un ejemplo. Y también... Felicidades eh. a él y a su esposa, que también... Sí, sí. No es que vas solo <risa> sin esa mujer ahí. Sí, sí. También eh, a Y el... los hijos que han seguido sus pasos. También a Industria Macier y al grupo Cit de la Sociedad Industrial Dominicana. El grupo Maciel también tiene, este señor, un gran una gran historia. ¿fue? De verdad. Óyeme, cuando compró su primera maquinita para empacar champusito... Esa de la que, eh, le, de la que pisa. Él tuvo que, que poner, que él tuvo que poner con una mate mango para que pudiera tener la gravedad, porque no tenía ni dónde. <ríe> y empezó con 500 pesos, que le prestó su hermano. Qué bueno. Qué <risa> bueno. Ahí vemos luchadores. parte de los asistentes, el momento de la ceremonia inicial, y por lo que veo, es el momento del, del himno eh, nacional. Vemos a Olmedo Cava, a Rafael Soriano, padre del actual presidente de la, del comercio de San Francisco de Macorís, Rafael Soriano, hijo. En los momentos, creo que por todo lo alto, y Dios así lo quiso. Eh, que no estuviéramos porque ya iba a entrar eh, en una inauguración mojada, pero sí. brilló eh, un tiempo propicio para que se reuniera tanta gente y sobre todo le, diera, le diéramos inicio a la, lo que yo llamo, esto es particular, a la identidad comercial de San Francisco de Macorís, que lo representa la reunión de todos en un mismo lugar, en el... Club Mayorista, de la de la Expoferia Mayorista, versión 15 versión de este año 2019. Al gobernador, ahí vemos al gobernador. Al ministro de Industria, de, de Hacienda y sí. a los demás ministros. A la verdad que eh, Manuel siempre nos tienes acostumbrado a buenas actividades en el Club Mayorista, su empresa de publicarte. Ah, sí. Y... Fue, bueno, el presidente de nuestra empresa, sí. Julio Vargas Coronel Fue, Sierra Fó, En representación del de jefe policial Que no lo veo ahí a nuestro amigo Horizon Olivense, Ni quien es Quien dirige hoy las tropas policiales En la región noreste nordeste. Sí, sí Y también Francis, mira Al inicio hubo un show ahí de Open eh, Bailable, bien chévere Dos muchachos bailarines Bien, bien estructurado Y todo este diseño, esta, este orden La bueno, decoración, no la decoración Luis Muldo Monseñor María Jesús Moya sí. Que se dieron cita también Y todos los están también bien preparados La parte también de los artistas en tarimas Dime algo Estaba bien, bien, bien Estaban ordenado. todos posicionados la, la, los están ya La mayoría, ¿Todos? prácticamente todos Todos, sí, sí, sí Eso es bueno Sí. Pero y vemos que, que hay una asistencia importante. Sí, la participación de la gente también, bien entusiasta e interesado en lo que allí se estaba tratando. Sí. Una feria mayorista que pone en alto a San Francisco ya Macorís y toda la región. Visitando en los próximos días a la sociedad franco-macorizana, dar apoyo e ir a buscar, porque ustedes recuerdan que Rafael Soriano nos comentaba, que hay algo que... que se empeñaron, y así mismo se empeñó don Eufemio Vargas, cada vez que conversaba con los directivos de las empresas que venían a exponer, que buscaran el, la vía de llegar aquí a exponer con intención de vender, pero vender que se sintiera la diferencia de comprar en feria a comprar en, afuera. Sí. Por estos días, <coughs> que sea verdaderamente aprovechado por los colmados, por los comercios pequeños, pero sobre todo por el consumidor. Sí. Y eh, que haya buena presen presencia. Vi a algunos jóvenes innovadores, emprendedores también con su empresita exponiéndola en ah, los Ah, qué bien. Eso es importante. Que eso es importante. Hay que darle Una renovación, una renovación también del comercio y muchos productos interesantes. ¿Por qué? Porque fíjate algo, Fulvio. Nosotros hablamos de alternativas de, de comercio y las pymes o el desarrollo de, la, de las nuevas tecnologías hace que muchos tengan quizá la capacidad y la intención, pero los recursos son pocos. Son pocos. El Estado, entiendo, hace un esfuerzo a través de, del centro PYME o de apoyar los centros pymes, porque aquí tenemos en la Universidad Católica Nordestana, opera uno de ellos, donde hay preparación constante para emprendedores, comerciante ya en ejercicio, pero sobre todo es que haya alguien que dé confianza a estos emprendedores y que a la vez le permitan establecer su modelo de negocio al público, que con las características precarias de, de capital, muchas veces tienen la intención tienen el producto que exhibir, tienen la calidad para mostrar, pero no tienen con qué pagar quizá un stand. Así es. Porque eso tiene un costo. Eso tiene un Porque costo. Porque la preparación que realiza eh, la dirección de la feria mayorista tiene un costo. ¿Tú propones que haya como un espacio en donde se ferias, le puedan dar facilidades a ese correcto, tipo de gente? Correcto. Si quiere, se le hace un trayecto de, de indicando... Los salones de emprendedurismo o salón de, eh, de pymes. Ya. Y allí confluyen entonces lo que el comercio, luego de evaluar y ver la, el producto, <coughs> y ver que es viable y que tiene un potencial, ofrecerle espacios de forma gratuita. No está mala la idea. Es una idea muy buena porque le da este espacio preeminente de, del comercio, de la exposición de los productos. ese es que mi puede, propuesta. Es una, gran, es una gran oportunidad que se le presenta. Claro. Ojalá y, y, y la caten. Mira, entre los diferentes están está también el stand de Telenor, eh, bien amplio, eh, también con buenas atenciones, y como siempre está el estudio uh -huh. donde se hacen diferentes entrevistas a personalidades que concurren bueno, que el en la feria. Telenor siempre eh, en, la, en el seno de su gente hace y lleva sí. todas las incidencias de este proceso de feria mayorista. Estuvieron también por ahí eh, Monseñor, sí. eh, dio la palabra de, de, de, de bendición a Dios, ¿verdad? Y también Monseñor de Jesús María Moya estuvo por ahí también. Es decir que la mayoría de las personalidades de toda la región se dieron cita ahí con el apoyo de la presencia de los ministros que ya mencionamos. Enhorabuena para la feria eh, Expoferia Mayorista 2019. Ojalá que sigan en estos días pues brindándole a todo el público sus buenas atenciones, sus buenos productos. Vi ahí empresas muy icónicas eh, como la empresa Nestlé también. Eh, dando su apoyo a esta siempre. a este gran certamen del comercio Mecle, de toda la región Franco Mecle, en razón de, de ser parte de esta comunidad desde su origen siempre apoya porque es su área donde radica me eh. gustó ver también Francia el joven en Valtroy con diferentes productos hechos aquí de, de asunto de lo que es cosmético de lo que es limpieza limpieza sí el y padre esa, de Vantrobe Williams esa parte. tienen parece ser una buena industria que ha ido decollando sí y, y eh, eso es bueno eso es bueno porque la verdad es y me imagino que habrá muchos están de comidas sí de comida eh, de restaurante Vi, vi algunos también sí. y otro que, que pude observar es de donde están los purificadores de agua, eh, muy modernos, eh, bien tecnológicos, es decir que ahí en esa feria lo que, yo encuentro que puede encontrar cualquier tipo de lo producto. Lo que yo encuentro que eso va a tener su incidencia es cuando se masifique, que más personas tengamos acceso a poder uh -huh. eh, tener agua, eh, pero, acta pero, para tomar. Pero precisamente, Francis eran eran dispos son dispositivos eh, para usarse en la casa, pequeños, incluso hasta para llevar. De verdad. Sí. Ah, pues. Así Entonces, sí voy eh, a ver eso. Eso está bien tecnológico. Pues para mí eso es una novedad. En digital y, y, ¿Y electrodoméstico. Y, sí. No, no. El electrodoméstico ahí, pues usted puede conseguir Todo los electrodomésticos que quiera. A mí no me gusta. Que el negocio de electrodoméstico ve muchas veces, y espero que hayan acatado la, la propuesta de don Eufemio y del de, comercio, que debían de ir con el proyecto de vender, pero vender a precios de feria. De feria, de feria. De feria. Cuestión de que la gente, como cada año espera, poder adquirir sus efectos en feria, porque son los mejores precios. Sí, sí. Y eso ha sido tradicional. Sí. pero que haya un empeño en eso. He visto ferias que dan pena. Entonces mira, en otros tiempos. Eh, esta, pero no de esta, no, no de la mayorita, fuera de aquí. Estoy a, ahí también tiene un área de, para niños que la familia simplemente lo puede dejar ahí, bien cuidado. Tienen, sí, sí, sí. Eso bien. está bien interesante y el área de zoológico de atracción de algunas eh, especies que hay ahí. Ah, de verdad. Sí, que también. Son parte de, de la atracción de la misma feria. Qué bien, qué bien. Y veo también que le están dando oportunidad a jóvenes que tienen su orquesta de diferentes géneros, que están subiendo y están presentándose. Por cierto, la de ayer, eh, no me acuerdo el nombre, pero son de aquí cerca de Cenoví, esa área, que entonan muy bien, ¿De tocan verdad? muy bien, muy pero bien. Pero no es que, pero debieran de seguirlo en línea de... No, no, no, no, no, no. unas canciones bonitas De verdad Unas bachatas bueno. bonitas Nada de, de palabras o y sino una cosa bien bonita Se me parece Bueno, que sigan la línea de se Eladio me, Se me parece Romero Santos eh, Se me parece a ese tipo a los Juan Luis Guerra Y a, ah, y sí. a, y a, y a este muchacho que decolló mucho en Nueva York eh, Inclusive Olio. Yo estaba con Franklin o Yo estaba con Franklin y con Olmedo Digo yo, Franklin pero escucha Dice, óyeme, se, se escucha muy bien. Y Franklin, bueno, Franklin sabe, sabe de eso. De eso sí. Sabe de eso. Así es. Entonces, eso es bueno cuando le dan también oportunidad. Ahí vemos cuando la representante de, del grupo CIT, Sociedad Industrial Dominicana, recibe eh, la placa de reconocimiento que se le dio en esta expoferia mayorista 2019 a ese grupo. También, como ya habíamos dicho, se le otorgó una a Baudilio Castillo, y también al grupo de industria Macier. Eh, mm. Esas fueron las tres distinciones que se hicieron en el día, en la noche de ayer. Bien, excelente. Excelente. Qué bueno. Eh, de esta forma, nosotros, en, nosotros iniciamos este día jueves 29 de agosto de 2019 con el, las incidencias de la inauguración. ...de la decimoquinta Feria Expo Mayorista 2019... ...que a todas luces será un éxito... ...agradecido de Dios que nos haya permitido... Eh, ...este buen inicio y que así sea el resto del fin de semana... ...para que se pueda exhibir con plenitud... ...la identidad comercial franco-macorizana... ...y la de los visitantes de todas las industrias... ...e empresas nacionales que hacen vida... Aquí. Qué bueno, enhorabuena. Así. Vi mucha gente allá, Francis, que le enviaban saludos a Carolina, a ti. Ah, muchas gracias. Otros le gusta el programa. Nos daban, nos, me daban abrazos, se tomaban fotos, porque siempre ven el programa de mañana. Pues vamos a darle un saludo fuerte, un abrazo a toda esa gente sí. que cada día, cuando nos encontramos, nos aprovechan ese momentito para darnos el afecto personalmente. Y así es sí. conmigo. Y ven muy bien a Carolina No solamente por la belleza Sino por su interés en temas políticos, sociales La inteligencia de Y la inteligencia sobre todo Que se expresa en cada uno de sus planteamientos Y a ti, Fulvio, siempre el, nuestro el, negrito, el negrito El negrito, el negrito. Sí. Bueno, en esta forma Creo que tú tienes una recomendación Sí. si usted quiere tener una buena salud bucal En prevención y rehabilitación Visite la... Tendremos en la sección del Café Caliente una entrevista exclusiva realizada por Amado José Rosa al aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader. No se lo pierda. En breve volvemos con las noticias de Vladi. Bueno, está ahí Les los WhatsApp. WhatsApp. leer. Vamos a saludar a Reinaldo de Hernández desde de Hostos. saludo a, eh, a Reinaldo que siempre con, en sintonía a las noches caligiosas que, pade, que padecemos en la actualidad, fruto de las altas temperaturas unidas al desorden sónico, al caos de motocicletas carentes de silenciadores en sus mofles, nos recuerda que solo tenemos autoridades <coughs> para el lucro personal, para rabi, rabioso nepotismo, para el compinche de, al, de alcanchuelte y babosos. Tenemos sus... sus, sus Succionadores de recursos No funcionarios Hostos se vuelve invivibles Carajo Succionadores de recursos le llaman wow. A los que sacan sin tener un cargo Pero viven bien de eso eh, Y salen ricos mucho de ellos Oye Reina, eh, Renato siempre tiene la de él sí, sí. Bueno Héctor yo lo voy a comentar Más adelante Pero pongan la foto No se extraña Ver que un espacio público municipal en una acera se haya colocado estos pivotes que no conocemos si vive ahí el embajador. Un jeque árabe. Un jeque o quién. Pero esto lo voy a comentar. A la luz de todo se, se construyeron estos pivotes en esa casa. Eso es en La Brugal, donde yo vivo. Y no entendemos cuál es el propósito. Quisiera que alguien me lo explicara. Hoy día. Que no camine están, nadie por la acera. Están pintados de amarillo como una especie de cerco de protección. Sí. Ahí yo nunca he visto un vehículo parqueado encima de acera. Bueno, tal vez pasan algunas personas por ahí y no quieren que pase. Pero el propietario de esa casa, yo quiero saber que él me explique cuál es el propósito y, y de esta. Situación, Porque no es cierto que usted porque viva ahí Tiene derecho a las aceras La muralla de Herodes Eso no es suyo, eso es de la ciudad De la verja para adentro es suyo Vladimir dice buenos días Buenos días Vladimir, así iniciamos en De Mañana Más adelante estaremos comentando sobre esa fotografía Y esperando una explicación En breve volvemos con las noticias de Vladimir Paula No se lo pierda, esto es De Mañana Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y les recordamos que en la sección del Café Caliente estará con una entrevista exclusiva a Luis Abinader, aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Una entrevista hecha por Amado José Rosa, directamente en exclusiva. No se la pierda y de inmediato presentar a nuestra compañera Carolina Medina. Buenos días, todos, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ¿cómo ustedes? Te muy bien, muy bien, gracias a, a Dios escuchándolo sobre eh, conversar sobre el tema de nuestra expoferia mayorista en su versión número 25. Enhorabuena para San Francisco de Macorís y toda la región, la Feria del <coughs> Nordeste. Aprovechar los precios bajos, las ofertas que se presentan. Los espectáculos que tienen que ver con el baile, la presentación. Anoche estuvo Chiquito Timbán por allá, esta banda, eh, este grupo Salsero, muy reconocido acá en San Francisco de Macorís, y la gente dándose cita a apoyar al comercio. Qué bueno. Desde hoy a las 9, 10, 9 de la mañana, 10 de, me la mañana. 10 de la mañana. Pues todos a dirigirse al el Club El Mayorista. Ya se escucha la música de las noticias. Es que necesitamos estar informados. Y gracias a Vladimir Fulvio, sí, sí. pues lo tenemos. Ahí está la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, Fulvio, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí desesperado esperándote. ¿Cómo te amaneces, Fulvio? Bien, pero no me puedo ir sin escuchar. Bueno, gracias, Fulvio, casi voy. ¿Y Francis? Presente aquí, a Dios las gracias. A Dios las gracias, Francis. ¿Y tú, cómo te va? Bien, gracias a Dios. bien. bien. ¿Eh? Y Carolina... Muy bien, gracias a Dios. No te vi por la feria, Carolina, anoche. Sí, no pude ir porque tenía programa en la noche, entonces ah, bueno. se me complicaba. Pero apenas inicia, ¿eh? Fulvio, claro. te... eso estaba tan bueno que yo quería amanecer ahí. Sí, Fulvio, <risa> te vi <risa> sí, anoche. Nos, se regusta. Nos juntamos <risa> por allá, Fulvio. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Bendiciones para todos y todas. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buen inicio del día. Inmediatamente vamos con las noticias en el ámbito internacional. Miren, hayan 227 restos de niños sacrificados en ritual precolombino en Perú. ¡Wow! Un grupo de arqueólogos descubrió los restos de 227 niños ofrecidos en un ritual de la cultura precolombina Chimú en la costa norte de Perú lo que sería el hallazgo más grande de sacrificio de infantes del mundo. Los restos son de niños entre 4 y 14 años, quienes fueron sacrificados para, según ellos, aplacar la ira de los dioses con los efectos de fenómeno El Niño. Increíble, miren esto. ¡wow! Wow, esto fue en Perú, señores. Qué pena, qué impactante. Miren, continuando en el ámbito internacional, matan esposa, hijo y suegra de pelotero en los Estados Unidos. Un hombre asesinó, un hombre asesinó, señores, a la esposa, el hijo y la suegra del beisbolista de Tampa, de Tampa Bay, Blade, viven. Así que ahí vemos las imágenes, increíbles señores, se informó que el homicida es hermano de la esposa del pelotero de nombre Matthew Thomas Bernard, de 18 años, quien fue arrestado por tres cargos de asesinato en primer grado. Así que cuando la policía llegó, encontraron a una mujer fallecida en la entrada de la casa y el cuerpo de otra mujer y un niño de un año dentro de la morada. El acontecimiento ocurrió el pasado martes 27 de agosto en el presunto hogar de la familia de Blake, en Virginia, Estados Unidos, recinto donde encontraron los cuerpos de las tres personas ya fallecidas. Tal y como observamos en las redes sociales, se ha publicado un video donde se aprecia a Matthew corriendo por las calles desnudo por la calle, y agrede a una persona y a un oficial de la policía antes de ser detenido, pero finalmente fue apresado. Así que ahí está, increíble señores, el momento en que esto ocurre, para tranquilizar a este hombre, que se dice que fue verdad quien, eh, ahí vemos las imágenes, mírenlo ahí, cuando entonces el agente policial opta por lanzarle pimienta en los ojos, y aún así, miren cómo sigue. ¿eh? Ahí es entonces cuando ya prácticamente continúa y continúa dando vueltitas. Hay una persona que se encuentra por ahí, y miren como finalmente, caramba, increíble de por Dios, impactante. Wow, miren. En el ámbito nacional, fallece niña de dos años al caer en una laguna en Santiago. Qué pena, ¿eh? Veamos. Señores, mírenlo ahí, ¿eh? Fallece esta niña de dos años al caer en esta laguna en Santiago. Responsabilidad, caramba, faltó, hay atención para esa infante. Qué pena, qué lamentable. Miren, en el ámbito local, regional, hombre denuncia, le ofrecieron dinero y un viaje a México para testificar en contra de acusados de matar abogado aquí en San Francisco. Asegura que los familiares de Cristian González les ofrecieron dinero y un viaje al extranjero para que testificara en contra de Magá y Tempo, acusados de matar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 y Agustín, hice un papelón en el cuartel para allá sin yo saber de nada. Como para meterme en ese lío, esa gente no son ellos. Magá y Tempo no saben de eso. Esa gente está oculto de todo eso. Quieren pagar con los infelices y pagar conmigo también, que yo no estoy en eso. ¿Qué cambió de dinero? Como un millón de pesos. Millón? Y lo estoy hablando de la verdad a eso. Y porque yo le dije a ellos que yo lo conocía y hice un papelón fuerte para allá para ese cuartel, sin yo saber de eso. No. Ni Magá sabe de eso tampoco. Claro, adiós. Ahí tengo los problemas, problemas feos. Bueno, ahí está el, este hombre, ¿verdad?, que dice que es mentira, que él desconoce, que tanto tiempo como Magá hayan sido las personas que hayan disparado contra el abogado. Y increíble esto, señores. Miren, técnicos de la Regional de Educación 07 protestan por evaluación de desempeño. Alegan que estos eh, se han preparado con maestría y doctorado y el pasado, eh, en el pasado obtenían nota de 95, 97. Sin embargo, personas muy cercanas a la funcionaria consiguieron notas sobresalientes. Veamos. Eh, con el sistema de evaluación que este personal en todo el país fue evaluado, hemos sido prácticamente eh, eh, traicionados, engañados una población docente, profesional, trabajando con dignidad. Más sin embargo, todas las promesas que no hicieron con la evaluación se han derrumbado. Aquí, en el parque, en el Ministerio de Educación, estaremos el lunes, día 2, haciéndole de conocimiento público al IDICE, al MINEL y a todas las instancias de la Nación que con el ministerio, con el personal que elabora en categoría de técnico y no técnico, los docentes de abajo también, no pueden jugar. Porque la calidad de un pueblo y la esperanza de una nación está basada en la educación. Están la, los técnicos, técnicas de educación protestando. En tanto que la directora regional de Educación niega que personas de su entorno han sido favorecidas con altas calificaciones? Adelante. Los técnicos docentes han manifestado una serie de actividades en escalones, como ellos le llaman, para la demanda de la evaluación de desempeño. Según ellos entienden que hay situaciones en las que algunos ya salieron... En no acorde o como se dice en el concurso salieron reprobados en la evaluación del 2017 y ellos entienden que eso no son los resultados en ese sentido entonces han iniciado una serie de actividades propias de su gremio de, del Damproté para demandar estas situaciones que debo de decir que son situaciones nacionales que se han dado con relación a la evaluación del desempeño ¿Cuál es su condición ahora mismo? ¿Qué pasará con eso técnicos que han reprobado o se lo han manifestado. Nosotros enviamos una, un documento a Daisy, eh, mani con una carta anexa que nos dio el Amprote, en donde ellos hacían las reclamaciones y están en espera de respuesta porque según nos habían informado de parte de ellos mismos, su presidente regional, que se estaban revisando los casos según las malinformaciones que ellos manejan. De parte de nosotros hicimos el reporte que es lo que no corresponde y ya su presidente nacional, el señor Rafael, entonces está realizando los procedimientos de lugar. Bueno señores, ahí está eh, la respuesta por parte de la directora regional de educación Mariel Santos. Ayer estuvimos en la apertura de la Expoferia Mayorista 2019 en su versión número 25, estuvimos eh, conversando con algunos empresarios, comerciantes de aquí, de San Francisco de Macorís, quienes valorizan eh, lo que es este magno evento en San Francisco de Macorís. Así que vemos el momento en que se llevaba a cabo la inauguración, la apertura de la Expoferia Mayorista 2019. Vamos a escuchar entonces... ¿Qué dicen algunos empresarios comerciantes de San Francisco de Macorís sobre este evento? Adelante. Comercio de la Feria Mayorista en su 25 aniversario. Sí, eso es así. En el día de hoy, 28 de agosto, pues inicia la vigésimo quinta Expo Feria Mayorista. Estamos invitando a todo el público televidente, estamos invitando a todo San Francisco de Macorís, a toda la sociedad. ...de la región nordeste a que se den cita durante estos cinco días de feria... ...aquí en el Club El Mayorista. Bueno, como ustedes saben, estamos de 25 aniversario... ...donde invitamos a la provincia de Duarte, a todos los macorizanos... ...a que vengan a compartir, a, a disfrutar de esta fiesta. Comprar productos con oferta, a encontrar eh, innovaciones... ...de empresas tecnológicas, de muebles, de todo... ...y a adquirir grandes Venga pueblo, venga gente... ...que esta es la fiesta del pueblo eh, y todos serán bienvenidos... ...y todos se van a sentir seguros y como en su casa en esta feria que es la Feria del Pueblo. Corroborando con lo que dicen los compañeros, todos los francos macorizanos pueden venir... ...y asistir a la 25 de aniversario que es esta... ...y van a ver atractivos precios para competir en el mercado para las armas de casa y el consumidor final. Y esperamos de que como siempre la población y los que nos visiten en toda la zona... Desde Samaná, Sánchez, Cotuí, Ginagua, Tenares, Salcedo, eh, vamos a tener mucha gente de Río San Juan, de, de Cabrera. O sea, es una feria para el pueblo y básicamente los pueblos más cercanos a San Francisco de Macorís, de ellos hay es que más el apoyo. Ahí están las declaraciones de empresarios, comerciantes de aquí de San Francisco de Macorís, incitando, ¿verdad? Motivando a que las personas acudan ya. A este, evento. este evento está siendo dedicado al ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, quien ayer estuvo presente, fue distinguido aquí, homenajeado, ahí vemos las imágenes, momento en que este hombre llegó aquí a San Francisco de Macorís, inmediatamente comenzó a hablar con algunas personas, nosotros aprovechamos y le cuestionamos a José Ramón Peralta, veamos. Bueno, es una costumbre nuestra ya estar acá todos los años y hoy estamos muy felices de, de venir a, a celebrar 20, el 25 aniversario de la asociación de mayoristas de San Francisco de Macorís una asociación que ha marcado una historia de esta pujante eh, ciudad de San Francisco, provincia eh, hemos visto entrando una, la más lucida de todas, sin lugar a dudas la más lucida de todas las ferias que hemos estado presentes, con una gran participación de todas las empresas del país y de, y de la región y de la provincia. ¿Qué opinión le merece el desmantelamiento de la banda de César el Abusador en los actuales momentos de nuestro país? Bueno, es la lucha contra, que se lleva a nivel mundial de, contra este flagelo que tanto afecta a nuestra juventud, que es el narcotráfico. Es una lucha y no es fácil. No es fácil. Ayer Gonzalo Castillo estuvo de visita y dice que es la sangre nueva del PLD del Partido de la Libertad. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos ahora eh, en una comisión mediadora y estamos nosotros de manera eh, imparcial esperando los resultados. ¿Es el, resu ¿Es el candidato oficial del PLD de, de, de Danilo Medina? Tenemos ocho candidatos oficiales. Bueno, señores, ahí está Gonzalo, eh, perdón, eh, José Ramón Peralta ministro administrativo de la presidencia, momento que le cuestionamos también sobre el parecer de él en torno al desmantelamiento de la banda de César el Abusador y ya ustedes escuchaban también cómo respondía y aprovechamos para el, el tema ahí sobre la sangre nueva del PLD que encabeza en los actuales momentos Gonzalo Castillo. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque recuerden, miren esto, miren esto, señores. Tu botellita en esta fundita, 5 pesitos apenas y trae mucho más que la que trae el potecito que cuesta 10 pesos. Solo agua Randy La, la número uno. Bendiciones, a ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite Estaremos aquí mañana nueva vez Carolina, Francis, Fulvio Regreso con ustedes, adiós a Muchísimas gracias eh, Vladimir Carolina, por las informaciones Fulvio y amables televidentes Solamente observar el dato arqueológico e histórico del Perú. 227 niños sacrificados en la costa norte de Perú eh, de la era precolombina, eh, pre pre Chimú, Chimú sí. eh, un, en maya o en indígena. Pero lo que quiero tocar... Figúrense cómo reaccionaba esa cultura con un sacrificio para aplacar la ira de sí, los dioses. dioses y lo librara del fenómeno del Niño. Fue, fue un fenómeno, Francis, que se manifestó con mucha sequía. Entonces. Que inclusive alteró toda la población maya. Entonces, hablamos precolombina y hoy día... El paso nuestro, el paso nuestro por la tierra como seres humanos que ocupamos este terruño, el planeta, tenemos los efectos del fenómeno del Niño. Sí, hay, hay un aspecto interesante de resaltar sobre la especie humana y sobre las creencias que podemos tener en, en determinados momentos de, de la historia. Eh, ahí vemos que en épocas anteriores, o sea, existían este tipo de creencias de que haciendo estos tipos de sacrificios se podía tener algún tipo de resultado y cambiar el panorama eh, o estos fenómenos naturales que se podrían estar dando. Eh, las sociedades han avanzado, los conocimientos, la aplicación de la ciencia, de la tecnología y todo lo demás Ha determinado y, y nos permite aclarar que estos fenómenos son propiamente natural Que no tiene que ver con algún tipo de sacrificio sí. que se pueda hacer sí. Que si le echamos maíz al sol, que si le ponemos agua va a dejar de hacer una u otra cosa En el sí. caso medioambiental, por ejemplo sí. Y vas a citar sí, algo una, una corrección que uh -huh. no es maya estos son eh, incas que Inca, es okay, sí. en Perú, en Perú. De, de, de la parte alta los mayas también lo hacían en México también lo hacían sí, entonces... sacrificios humanos bueno pero es yo, interesante. yo tuve la oportunidad en la pirámide de, de, de, del Sol ver el altar donde se ponía la ofrenda a un ser humano generalmente eran prisioneros de guerra y se le sacaba el corazón aún latiendo. Dios y, mío. y esa sangre se vertía sobre el altar. Y la... el, el, el, el, el, el, el, el chamán, ¿verdad? El, el jefe de, del ritual, el sacerdote, tomaba parte de la sangre. Yeah. Increíble, a dónde podemos llegar eh, por las creencias que en aquellos tiempos, aún hoy día, tenemos que sí existen muchas, eh, tal vez no tan severas, tan a ese nivel, pero sí existen y tenemos muchas creencias en diferentes partes del mundo y Esto, obviamente, que en la forma que procuraban ser liberados de esa gran sequía, uh -huh. entender que entre 4 y 14 años sí, eran niños. los sacrificados. Mira, la, esa cultura y también la maya en la frontera y dentro de lo que hoy es Guatemala, se han descubierto hoy muchísimas pirámides y hay otras tantas sin descubrir. Y la explicación fue una severa sequía, que ellos tuvieron que abandonar todo e irse a otro lugar. Y así es en la tierra. Entonces, otra noticia internacional, Carolina y Francis, es este señor en Estados Unidos que mata a la esposa, hijo y suegra de un pelotero de Tampa Bay Vlad eh, Beers. Y cuando nosotros lo vemos correr así desnudo Y salir de la casa desnudo corriendo Nos da la impresión que ahí hay eh, presencia de droga Para que ustedes tengan una idea En el 2018, el año pasado en Estados Unidos Fallecieron en Estados Unidos 170 mil personas Relacionada con droga Eso es alarmante Eso es simplemente alarmante Más que cualquier guerra Más que cualquier fenómeno Cualquier enfermedad Por causa de droga ¿Qué le está pasando a la humanidad? Que se siente vacía que Se siente sola Que tiene que buscar eh, eh, ayudas en cuestiones así Para poderse sentir bien Nos ha faltado el afecto Nos ha faltado en nuestro interior La presencia de Dios eso es lo que nos ha Eso es lo que falta. Mira, eh, esta situación... Ellos lo abandonaron hace tiempo. Eh, este, eh, viniendo aquí al plano eh, local, eh, nacional, tenemos este caso de esta niña de dos años que murió al caer en una laguna. Qué tristeza ver a los padres en llantos, a los familiares y una vida inocente que se pierde, eh, aún dando los primeros pasos eh, por la vida. Hay que tener cuidado eh, con los niños, o sea, los, un niño de un año, dos años, no se puede descuidar un instante, un segundo, porque es que, como se dice popularmente, te insiegan, cuando tú vienes a ver, tú tienes un muchacho del otro lado de la calle y, y, y no sabes dónde está, o en este caso, que cayó en esta laguna, puede caer en una cisterna, o sea, nosotros... Lamentamos muchísimo esta muerte de esta bebé, lamentamos la situación por la que están pasando sus familiares Y que esto llame eh, eh, la atención de los padres, de las madres, del tutor, eh, que quien tiene a cargo la, el cuidado y la preservación eh, de los niños Vamos a prestarle atención para que no, tena, o sea, podamos nosotros tener que ver estos casos en, en los medios, porque es muy triste Bueno, sí en otro orden, aquí en San Francisco de Macorís, en día pasado opiné sobre Cristian, que en paz descanse. No manipulemos al punto que la propia comunidad pierda la oportunidad de hacerse justicia a través del de trabajo que realice la Fiscalía la, los abogados en favor de lo que es justicia porque de lo contrario tendremos nueva vez el dolor de no ver realizada la labor y se vayan en dimes y diretes al punto que este individuo que no me ofrece ninguna credibilidad, ni siquiera en su negación y en la denuncia que hace. No es más que un miedoso que le tiene miedo al inculpado. Se nota que lo que no quiere por ningún caso es enfrentarse a los inculpados. ¿Tenemos? Y eso pasa aquí, que no hay una política de testigos que le pueda rendir verdaderamente a la justicia una vía de solución, acaso como el de Cristian, el de Vladimir y otros que están pendientes de concluir y de que finalmente se judialice. Es decir, tenemos problemas y cuando un testigo es llamado, no siente en la más mínima la protección de la propia autoridad, porque la propia autoridad... Cuando no es que trasiegan información es que mandan la foto o dicen es fulano que está diciendo. Sí. A partir de ahí dañan el proceso y no tienen justi y no tenemos justicia. Tenemos una llamada. Buenos Entonces, días. Entonces ese maga es, es fuerte. Parece llamada, que sí Lisa. por el sobrenombre. Bueno, buenos días. Buenos, buenos días. días. Sí, eh, buenos días. esa días. Elegantes es, caballeros. Gracias. Bella dama. Buenos Miguel días, Martínez, profesor ah, Profesor, ¿cómo está usted? Eh, gracias, señor. Bien. Viendo, viendo yo el, eh, el movimiento que organizaban ayer los, los técnicos regionales, sí. ahí faltaba gente. Es una muestra clara, fehaciente, evidente, de qué es lo que se ha dado con el bendito concurso. Porque es bueno que la población sepa que en ese concurso se evaluaron todos. Todos. Docentes. Eh, ...orientadores, bibliotecarios, todo el mundo... ¿Qui ...¿a quién le fue muy bien? ...a quién le pareció a ellos... ...o si es que tomaron algún criterio... ...por ejemplo, yo tenía 10 años dirigiendo prácticamente... ...y yo aparecí como Mejorable... ...y yo le puedo demostrar con hecho... ...igual que otros... ...la labor que realizamos... ...y Mejorable significa que tú no has hecho... ...nada que se asemeje a los bueno. Maestro, maestro... Entonces, ...pero qué bueno que se ve... ...qué bueno que se ve con los técnicos porque ahí mismo es que está el asunto usted no vio técnicos ahí que, que nunca pasaron por las aulas y hoy tienen, ostentan cargos con un sueldo de 80, 90 y 100 mil pesos Así sí es y bueno. que se graduaron de licenciado de educación y ahí fueron directamente a la dirección regional y de ahí no han salido jamás y ahí tienen todas las especialidades a vida. Por hacer. ¿Y Ma para que Para a la gente si tú te capacitas, te especializas en educación, es para tú llevar esos contenidos maestro. y decirlo a otros. Entonces ahí, ahí está el asunto. Qué bueno que se haya dado que yo digo bueno en el, en el, en el, en el, en el sentido sano. Que, para de, que, vean que, que la revela la realidad. realidad. Maestro, sí, sí. que no solo es el maestro, es una putna partidaria. Ahí entra el que quiere, es igual que el concurso. ¿Cómo te eh. va a a mí? que un maestro antes de ir al concurso, que si le respondía mañana, se busca hoy, ya sale que está acorde. ¿Cómo diablos, si escúcheme, no se puede expresar, se puede eh, eso decir, que si usted no tiene recogido el concurso, no ha ido, no ha pedido la prueba, ya usted está aprobado? Profesor, Pero, ¿cómo ¿En qué cabeza? Entonces, full, ¿sí? profesor, Fulvio quiere hacerle una pregunta. Hágamela, por favor. Maestro, es una denuncia bien delicada que hacen los técnicos con relación... A que los allegados sacan muy buenas notas ¿Qué prueba eh, fehaciente se tendrá de eso? Porque considero que eso debe de dársele un curso diferente Bueno, eso es un asunto ya que tienen que ellos mismos Porque son todos eh, son agua del mismo paquete Ahí no entra el que, el que quiere entra el que puede porque lleva la etiqueta, lleva la estrella Incluso tú vas a los a buscar una simple persona que va a un carguito de conseje Y si no lleva la carta, no te lo llevó fulanito, lo mandó Don Juan, lo mandó Doña Finito mando... O sea, es una vagabundería extrema una... A mí me va a arrancar la lengua, yo doy, yo doy gracias a Dios que salí de este sistema bueno. ya Pero estoy embobido porque yo soy maestro y me duele lo que pasa con mis compañeros y Con esta sociedad que va a la deriva esta... Ojalá, ojalá que en un futuro cercano haya una Así salida a esto, porque no va muy bien. No hay intención de que esto cambie, en otras palabras, la intención es que esto vaya de mal en peor, que cada día surge una cosa diferente no, y no es, es cosa Está totalmente politizado y hay tres ex-ministros que hoy son precandidatos a la presidencia. Así de simple y que deberán estar bien presos. Así de simple. Muchísimas gracias, gracias profesor Miguel Rosario. Medina. mira el tema este de los concursos, de los técnicos, del Ministerio de Educación y todas las situaciones o escándalos que se ven. Vámonos a la pausa. ¿Tenemos No, termina, termina, termina, sí, no. Señores, aquí el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin, todo el mundo está en feria. Porque llegó Festival de Ofertas John Díaz. Este año con grandes descuentos, especiales en repuestos y equipo. Bueno, que tengas un sí, amable televidente del WhatsApp. A recordar que cuando volvamos de la, del breve bloque comercial, pues tendremos la entrevista con Luis Abinader, precandidato presidencial del PRM. Una entrevista realizada por Amado José Rosa, director de prensa Telenor. Tenemos este video que nos... Eh... Ah, bueno, esta, esto me lo mandaron. Vamos, vamos a conectarlo. Pero lo vamos vamos a hacerlo para más tarde. Eh, ese es el video de la casa que ya están pintadas la, los pivotes. Y una una llamada donde dice buenos días Francis y Fulvio, gracias por el programa y gracias a ustedes por estar ahí. Ah, ¿ya lo pusieron el video? Ok. Vamos a ampliar. Ahí está. Ya está pintado. Eso ya de la forma pintada. Con todas las características, no sabemos qué pretenden con esto. Si proteger al que va caminando o simplemente que no se camine por ahí. Pero lo, lo que sí... Es que es un es, espacio público. Lo que, que sí no existe es una distorsión de la comprensión por parte del que lo hizo y el que cree que tiene algo hecho propio, que eso es área pública municipal. Claro. Y las áreas públicas municipales no pueden ser usadas... ...al antojo de particulares... ...porque eso es de uso común... ...de la ciudad... ...entonces... ...qué bueno que ayer... ...con la denuncia de la... De la verja... El, ...el director de planeamiento urbano... ...se dirigió... ...y creo que ha paralizado esa obra... ...para corregir... ...lo que en principio encontró... ...ese propietario que quiso... ...aprovecharse... ...del de espacio público municipal... ...y por ende hacer un flaco servicio como ciudadano y esto también pasa con esta casa que no sabemos cuál es el objetivo ojalá que nos lo, nos lo expliquen y si tiene la autorización para enajenar o para utilizar con exclusividad una acera que es de todos vamos a la pausa señor De mañana vamos a recibir esta llamadita del amigo televidente. Buenos días. Buenos días Francis. ¿Cómo está? Buenos días. Fulvio. Buenos días y buenos a la días. dama que me acompaña. Carolina. Carolina el corazón. Gracias. Eh, lo que pasa es que yo le estoy llamando porque yo soy una persona de vivo en la okay. Y en la entrada de Regina ponen todos los vehículos paralelos. Además, el ayuntamiento está arreglando las cartadas y es un peligro público. Ay, sí. Nosotros no podemos entrar ni salir, muy incómodo para nosotros. Otra cosa es: los animales, la vaca que tenemos por aquí, ¿de quién son? Por favor, gracias, buenos días. Bueno, en la entrada de la gina. Lo primero que le voy a decir: hay un departamento de apresamiento de, de animales. He ido ya. Entonces. ¿Qué le dijeron? Fui al ayuntamiento y bla, bla, bla. Pues vamos entonces, Nada. nosotros me comprometo a, oh, a Dios llevar Dios. tu voz y lo voy a hacer hoy. Gracias. Ok. Mira, el ayuntamiento tiene que realizar su rol. El alcalde tiene sus funciones, pero los departamentos tienen que funcionar. El alcalde tiene que poner cartas sobre el asunto porque los directores tienen que hacer su labor. Los inspectores y los apresadores de animales tienen que hacer su labor. Ahora, apresarlo para que cuando aparezca el dueño se le multe, porque el que no tiene una cerca, un piso donde poner sus animales, no debe tener animales. Entonces, la multa se le va a aplicar, se le debe aplicar. Entonces, los vehículos tienen que tomar la previsión, yo voy a hablar con Canela. Yo sé que Canela está viendo este, este espacio y vamos a ver qué sucede. En la entrada de Regina hacia la Almanza, es dificultad para entrar y salir porque hay vehículos de ambos lados que no viven por ahí, simplemente que se paran a hacer cualquier situación, pero deben buscar la vía de que se paren en un lado, en un extremo, porque están arreglando la es una la irresponsabilidad acera. ciudadana yo creo que este es, es el mejor hacen. momento para que demos paso Carolina y Fulvio al líder de Fulvio que le realizara sí. eh, nuestro director de siento suspicacia de hace eh, no, el, el es, güey, es un líder que concita eh, la, la acogida de, de todos, inclusive hasta de los partidos contrarios, quisieran tenerlo <risa> señores, la entrevista central en el café caliente que se Luis Abinader Está presentado por Amado José Rosa, director de prensa de Telenor. Veamos. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. interesante la entrevista de Luis Abinader. Yo siempre voy a estar de acuerdo con que personas se interesen en la política y participen. Esto fortalece la democracia y sobre todo que lleva un buen perfil en un término, aunque tenemos nuestras diferencias eh, muy particulares, de, pero ojalá. Eh, se tomen en cuenta estas medidas que ha planteado Luis, sobre todo seguridad y, y corrupción. Y yo decía fuera, eh, mientras escuchábamos a Luis, qué poco valor o qué, bueno, poco valor le da el Estado sí, dominicano. dominicano, en este caso el gobierno que dirige Danilo Medina a la Cámara de Cuentas, que una de las figuras... La han convertido que, o, en una Cámara de Cuentos. Que una de las figuras que compone el, la constitución avanzada que hoy tenemos para estos tiempos, la del 2010, y cómo llega ahí y se le da el matiz de canchanchanes ocupando puesto y no de técnicos y hombres y mujeres. Por el bienestar y salud pública y Me refiero a la salud administrativa sí, pública sí. Yo resalto esta entrevista, Francis La parte de la familia El último tramo, tramo sí. eh, Él dijo Yo no puedo eh, menospreciar la memoria de mi padre En cuestión de honestidad En cuestión de pulcritud Porque representa una familia honesta Y esa parte, hijo padre se necesita, sí. Miren, nosotros me escuchamos y a propósito de eso es que trataré los minutos que, que podamos en el tema central sobre las diferentes propuestas que escuchamos de los candidatos en los diferentes procesos electorales. Y, y, y te escucho eh, porque eres de un partido contrario y dice que, que bueno y lo valoras. Pero entonces yo pienso, sí, es que siempre se escuchan bonito y siempre lo valoramos antes de llegar. Es cuando llegan. Y ante esto podría sonar pesimista o ah, pero que no puedes ya ponerte adelante. O sea, que eso es lo que no dice la historia en nuestro país, ante tantas promesas incumplidas. Entonces quiero, eh, esas sí. son las puntualizaciones Bueno, pues entonces que vamos rentan. a hacer lo siguiente, vamos a darle paso a Carolina eh, que nos trae un tema. Vamos a romper ese paradigma. Fulvio. <risa> Qué bien, muchas gracias. Continuando con esos comentarios que hacíamos eh, en relación a las diferentes propuestas de gobiernos que nos presentan, de gobiernos que nos presentan los diferentes candidatos de los diferentes partidos a propósito de estos año, de este año y el que viene, año electoral para nuestro país. Son muchas las expectativas que, vive, que vivimos los dominicanos, que viven los partidos, una fuerte competencia en uno de los principales partidos. Tenemos a una oposición un tanto fortalecida, propio de lo que ha venido pasando en ese partido de gobierno, eh, sabemos todo lo que eh, está pre presentándose o las situaciones que tienen internamente, que ese no es el tema ahora. Ahora bien, nosotros, eh, y decía, eh, escuchamos y, y, y valoramos y vemos en un país de, de orden democrático es lo que debe de primar, es lo que debe de pasar, donde cada quien pues, exponga y presente sus propuestas eh, son muy pocas las que escuchamos de los diferentes eh, precandidatos porque tenemos algunos que solo dicen o solo saben decir, seguiremos el gobierno de Danilo Medina. Yo soy lo mismo que Danilo Medina. Y escuchábamos un poco pues a Luis Abinader en su en entrevista, en su intervención, eh, donde habla de diferentes puntos que nosotros como país necesitamos necesitamos fortalecer, se necesita reordenar, se necesitan cambios. Y, y, y citamos algunos, él habla eh, del tema de la seguridad ciudadana, hablaba del tema que tiene que ver con la transparencia a través del Estado. Y yo decía, y recuerdo, eso mismo también escuchábamos del, del presidente Danilo Medina, que en, en, antes de ser presidente de la República Dominicana, él decía, bueno, nosotros vamos a actuar por el rumor público, quienes cometan actos, de corrupción serán sancionados. Solo por el rumor. Solo por el rumor wow. público. Sí, lo recuerdo. Eh, y todas sus posiciones eh, tan firmes de las que hablaba en torno al tema de las reformas para buscar reelección en nuestro país y todo lo que conlleva. Y decía, bueno, es que no es solo Danilo Medina. Tenemos a, a Luis Abinader que aunque aún no ha sido gobernante... Tenemos a un Leonel Fernández, a Hipólito Mejía que sí ya nos han gobernado y escuchamos sus propuestas antes de ser candidato, las continuamos escuchando ahora y tú dices, es que todos se escuchan muy bonitos, se escuchan muy bien, ahora bien, cuando llegan al ejercicio de lo, del poder, tú dices, bueno, pero ¿y qué pasó con todo eso que se prometió? Y tenemos a mano eh, los casos eh, que podríamos confirmar y de lo que podemos hablar, porque han ido aconteciendo, no tanto aún así, dice Fulvio, vamos a romper ese paradigma con el PRM y Luis Abinader a la cabeza. Hay que darle, no un voto de confianza, al menos en mi caso, pero hay que estar abiertos a que tal vez podría ser una diferencia, aunque su accionar en algunos aspectos que lo hemos visto cuando se le ha preguntado y, y yo me sorprendía y hablé muchísimo del tema cuando... A él se le preguntaba del tema de, de corrupción y de impunidad y del régimen de consecuencias en nuestro país y que qué opinaba del alargamiento de la justicia en casos eh, tan importantes y escandalosos como Punta Catalina que no le respondió a esta periodista y lo que hacía sí es que se reía y ella insistente y él no dijo esta boca es mía. Ahora sí ya en un, una entrevista más tranquilo, más ligero, pues deben de decir lo que nosotros como ciudadanos queremos escuchar. Pero de ahí al cumplimiento y a el nivel de credibilidad que tienen para nosotros, para muchos dominicanos, estas propuestas y estos planteamientos que hacen los diferentes eh, precandidatos de, y los candidatos ya cuando lleguen a, a, a, o que sean elegidos al interno de sus partidos, nosotros decimos, bueno, es que no hay una confianza de tú eh, entender o pensar Sí, Este es el que está diciendo lo que realmente nosotros necesitamos Vamos a votar por él Porque él va a cambiar eso, esas situaciones que nosotros tenemos incumplidas en nuestro país Hablar de inseguridad, de hablar de, de, de corrupción Que ya hasta el término parece un, un cliché Pero es que hay que hablar de corrupción en República Dominicana Es que hay que hablar de una justicia que no funciona Porque no hay un régimen de consecuencias para esos. Ustedes saben qué. Para esos que se llevan el dinero de nosotros, para esos que se llevan los fondos de salud, para esos que se llevan el dinero de educación, para esos que se llevan el dinero de nosotros tener un mejor nivel de vida. Según Danilo Medina y Leonel Fernández cuando salía, aquí han salido millones y millones de dominicanos de la pobreza y tú dices, pero y dónde están todos esos millones de dominicanos que han salido de la pobreza? Pues aquí casi no hay pobre, según esos, esos millones que cada 27 de febrero ellos dicen. Pero tenemos que hace un tiempecito dice Danilo Medina que este es un país de clase media, venga usted a creer eso. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos un panorama eh, de credibilidad, no solo en los partidos políticos, sino en esas figuras que los representan que te dicen unas y otras cosas esos planteamientos de reforma de que necesitamos de que la cámara de cuentas una de las instituciones que debería de estar puntera en nuestro país por esa por, por esa eh, concepción que tiene de fiscalizar de, de someter de llevar a la justicia cuando no hay instituciones que no cumplen con el requerimiento de que no cumple con el requerimiento o el ordenamiento de lo que, para lo que fueron creadas O sea, si usted tiene instituciones como esta De gran valía, que no te funcionan Y tú dices, bueno, para, entonces para qué están Y ante todo esto tenemos una serie de situaciones en el país que no, no es posible para nosotros como dominicanos aún tener esa fe, esa inocencia de decir si sí, este me va a cumplir, este es el que está prometiendo es el que va a traer el cambio a República Dominicana y cuando hablamos o vemos encuestas eh, eh, lo que tiene que ver con el voto de abstención de muchos ciudadanos tú dices, bueno, pero entonces deberíamos si no fuera la situación que tenemos, la que estoy planteando tendríamos... Todos los ciudadanos o una parte, en vez de que el, el voto de abstención sea de un 40, un 50 o un 30, podría ser un 5 o un 10, porque la gente entendería que a través del voto, que es un deber constitucional, a través del voto podría generar los cambios necesarios, llevando a personas que sí eh, pues propicien un cambio para República Dominicana. Pero como no hay credibilidad en ninguno de ellos, la gente lo que hace, yo no voy a votar, yo no voy a perder mi tiempo, no voy a llevar gente ahí para que se haga de dinero y todo lo que conlleva. Ese descrédito que tiene en estos momentos la política en nuestro país y sus respectivos representantes. Nosotros necesitamos un cambio, necesitamos un cambio real, que no creo que lo represente una persona que ya nos haya gobernado dos o tres periodos. Tenemos en el caso eh, de Luis Abinader, que sus planteamientos, al igual que, que lo hacen muchos en tiempos de campaña, pues podrían decir, bueno, él no ha gobernado, ahora quién va a tener a su, en su círculo, quiénes van a ser eh, sus aliados de gobierno cuando llegue a un periodo. Tenemos eh, otros partidos, por ejemplo, la unificación de propuestas diferentes de gobierno, como es esta alianza democrática que han hecho que creo que de los partidos eh, pequeños, porque aún es un partido pequeño, pero es quien más representa, de alguna manera, esa diferencia entre los partidos tradicionales en República Dominicana y, y, y esa esperanza que se podría decir que nosotros tenemos como ciudadanos. Eh, el, la unión, la unificación de los partidos opción, de, opción democrática, junto a Alianza País, Minut, eh, Mirabal y Guillermo Moreno, si ya nos vamos. O sea, nosotros necesitamos... No solo escuchar propuestas, nosotros debemos de ver acciones contundentes a la hora de que uno u otro llegue. Y no creo que quien ya gobernó por dos o tres periodos pueda hacer algo más. Así que, papá, Leonel, la sangre nueva de Danilo, que no creo que es ninguna sangre nueva. O sea, La pregunta sería, ya cerrando, ¿qué nosotros eh, podríamos elegir para que, para que realmente represente un cambio, que no sea más de lo mismo? Gracias Carolina. Muchísimas gracias Carolina Bueno llegamos nosotros de nuestra parte Con el cierre de Carolina Así Al fin es. de, de este día eh, Jueves 29 de agosto Gracias a todos por estar ahí Por ser parte de nuestra realización De cada mañana de 7 a 9 Mañana es un nuevo día Un nuevo encuentro Y esperamos estén todos bien y nos reencontremos con ustedes dejamos entonces a la doctora Andrea Manjarres con diagnóstico social como cada jueves. Muy buenos bien. días, Carolina. Y, y a todos los amigos televidentes, buenos días, mañana, no se Mañana esperen. es otra vez una cita obligada y la dejamos. Y lo dejamos con la doctora Manjarres. Buenos días, doctora.